Buenos días a todos y todas. Eh, doy por inaugurada la audiencia número 6 de 184 periodos ordinarios sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título la situación del derecho a la nacionalidad de las personas en situación de movilidad humana en Colombia y que fue solicitada por una serie de organizaciones de la sociedad civil. Soy Ulisa Mantilla Falcón, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y me acompaña el primer vicepresidente, el comisionado Eduardo Rallón, el comisionado Joel Hernández, relator de país y para los derechos de las personas en movilidad humana, y la comisionada Esmeralda Rosemena de Truitiño, relatora para la niñez. Asimismo, se encuentra presente la secretaria ejecutiva de Junta para monitoreo, María Claudia Pulido. Inicio entonces con un cordial saludo a la representación del Estado y la sociedad civil, y les quería explicar la distribución del tiempo. Vamos a iniciar con sociedad civil por 20 minutos, les voy a agradecer que conforme vayan hablando se vayan presentando, Luego el Estado tendrá una intervención de 20 minutos. Eh, posteriormente la Comisión Interamericana por 20 minutos también tendrá ocasión de hacer preguntas o comentarios. Y volveremos con rondas de 12 minutos, eh, tanto para sociedad civil como para Estado. Eh, Saben que contamos con una herramienta digital para medir el tiempo. Esta audiencia cuenta con interpretación, se está transmitiendo en vivo. Y luego quedará en el canal de la CIDH en YouTube. Dicho esto entonces, le doy la palabra a la sociedad civil para empezar. Buenos días. Buenos días, señoras y señores integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Camila Becerra, yo soy abogada del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Me acompañan representantes de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y de la Federación Nacional de Personerías de Colombia, todas organizaciones integrantes de la Red de Litigio Estratégico en Migración, que está integrada por 11 organizaciones que trabajamos para promover la garantía de los derechos de la población en situación de movilidad humana en Colombia. El día de hoy nuestra intervención se va a dividir en tres partes. Primero hablaremos de las barreras de acceso a la nacionalidad. En segundo lugar hablaremos sobre la privación arbitraria de la nacionalidad colombiana para las personas provenientes de Venezuela y concretamente del caso de 42.000 personas que se han visto afectadas por los procesos de anulación de su registro civil de nacimiento. Y en tercer lugar nos vamos a referir a los impactos específicos que tienen estas medidas sobre los derechos humanos de la población colombo-venezolana para realizar nuestro respectivo petitorio. Para esto es importante precisar que el ordenamiento jurídico colombiano prevé dos maneras de adquirir la nacionalidad, bien sea por nacimiento o por adopción. Adquieren la nacionalidad por nacimiento las personas que sean hijas de nacionales colombianas, se privilegia el sanguini, bien hayan nacido en territorio colombiano o en territorio extranjero. En esta audiencia nos vamos a referir al caso de las personas nacidas en el extranjero, en donde la nacionalidad se adquiere en dos circunstancias. La primera, cuando el hijo o hija del nacional colombiano nació en territorio extranjero y los padres registren a su hijo o hija en una oficina consular de la República. La segunda posibilidad es que el hijo o hija del nacional colombiano solicite dicho reconocimiento a través de los procedimientos internos para inscribir de manera extemporánea un nacimiento en el registro civil. Las normas establecen que para adelantar este trámite, la persona solicitante debe acreditar el nacimiento mediante un registro civil otorgado en el exterior que esté debidamente apostillado y traducido, pero en caso de no poder acreditarse de esta manera el nacimiento, la norma dispone de la posibilidad de presentar una solicitud por escrito y dos testigos hábiles que den fe de este nacimiento. Y queremos hacer énfasis en estas normas porque... La, el mismo contenido prevé que la solución es esa para a una, ofrecer una alternativa a la postilla, es decir, cuando este documento, este nacimiento no se puede acreditar de esa manera. En la actualidad, la registraduría está exigiendo este requisito y las organizaciones hemos identificado dificultades para obtener esta postilla en Venezuela, que consisten eh, básicamente en unos altos costos para poder apostillar y en la necesidad de presencialidad. En segundo lugar, identificamos que desde el año pasado el Estado reguló el proceso de anulación de registros civiles de nacimiento y su consecuente cancelación de cédulas de ciudadanía por falsa identidad. Y en su implementación en las labores de atención a casos hemos identificado serias violaciones al debido proceso y también impactos graves sobre la salud, sobre la vida y sobre la integridad que vamos a denunciar a lo largo de esta audiencia también hemos podido identificar que la registraduría consciente de estas violaciones al debido proceso ha revocado varios de estos procedimientos parcialmente, mientras da un plazo irrisorio de dos meses para que las personas presenten los requisitos faltantes que suelen consistir en la presentación de la postilla y es un requisito que como señalamos resulta desproporcionado y de difícil cumplimiento queremos resaltar que desde nuestro concepto estas medidas en su conjunto generan una situación agravada para las personas colombo venezolanas, en tanto el impacto recae específicamente sobre este grupo poblacional, incumpliendo así el Estado con su obligación de, abro comillas, regular los mecanismos de otorgamiento de la nacionalidad, absteniéndose de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos. Así como lo menciona la Corte IDH en el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana. Si bien el derecho a no ser privado de la nacionalidad no es absoluto, sí se prohíbe expresamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana de Derechos Humanos, su privación arbitraria. Situación que nosotros hemos identificado en los casos que hemos documentado en la red y que es de especial de gravedad si consideramos que estos casos eh, afectan a personas que están en un contexto de situación eh, de movilidad humana eh, que pues digamos han salido de Venezuela porque existe un contexto generalizado de una violación masiva a los derechos humanos, que ha sido además ampliamente documentada por la Comisión desde hace más de 10 años. Y como lo dispone la, juris, la jurisprudencia del sistema, en estos casos se afecta a la seguridad jurídica y se configura una privación arbitraria de la nacionalidad, que queremos probar en esta audiencia se surte a partir de la afectación de la protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación de la población con derecho al reconocimiento de la nacionalidad colombiana y por otro lado es una omisión al deber de prevenir, evitar y reducir la patria del Estado. Para analizar esta arbitrariedad le doy la palabra a mi compañera Laura Dip Ayesta de la Clínica Jurídica de Migrantes de la Universidad de Los Andes. Muchísimas gracias y buenos días a todos y todas, eh, honorables comisionados. Eh, para referirme a las violaciones al debido proceso es fundamental hacer primero referencia a los obstáculos para el acceso al registro extemporáneo de la nacionalidad. Como bien lo mencionaba mi colega Camila Becerra, efectivamente en Colombia los hijos de nacionales colombianos constitucionalmente tienen el derecho a la nacionalidad colombiana y cumpliendo con los requisitos pueden hacer un registro extemporáneo de la nacionalidad. El decreto 356 del 2017, que tiene una mayor jerarquía que la circular única de la registraduría, que en otras oportunidades eh, ha contemplado una excepción al requisito de la postilla, ese decreto de mayor jerarquía establece precisamente la posibilidad de suplir el requisito de la postilla con dos testigos hábiles. La Corte Constitucional en Colombia se ha pronunciado en varias oportunidades, en particular en la sentencia T-255 del 2021 y la T-221 del 2017, se ha referido a la dificultad que existe para acceder a la postilla en Venezuela. La postilla en Venezuela es un trámite que cuesta por documento aproximadamente 400 dólares. No solamente eso, sino que al no haber relaciones diplomáticas y consulares entre los dos estados, las personas venezolanas no pueden acceder a la postilla desde Colombia. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha eh, insistido en que efectivamente existe un mecanismo eh, implementado por el gobierno venezolano para acceder a la postilla electrónica. Una y otra vez se ha demostrado que ese mecanismo no funciona y en particular no funciona para llevar a cabo postilla de partidas eh, de nacimiento venezolanas. Por ese motivo, una persona que necesite acceder a la postilla deberá ir a Venezuela, lo que además en algunos casos, como bien lo señalaba Camila, puede incurrir en una violación del principio de no devolución cuando esas personas, eh, nacionales venezolanos, tengan temor, un temor fundado de volver a su país porque eh, su vida, su integridad personal o su libertad corren peligro. Por ese motivo, la Corte Constitucional ha dicho que es un requisito desproporcionado y de difícil cumplimiento y eh, constituye un requisito irrazonable que se exija a la postilla cuando el Decreto 356 prevé la posibilidad de suplirlo con testigos. Por otro lado, esas personas que cumplieron con los requisitos para obtener su registro civil de nacimiento tienen una confianza legítima en la administración y en la validez de su documento que en este momento está siendo anulado como consecuencia de la resolución 7300. Ahora bien, frente a las garantías del debido proceso, es clave señalar que el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos es aplicable en todas las instancias procesales y no únicamente en, eh, eh, frente a recursos judiciales. Si bien la resolución 7300, mediante la cual se está haciendo esta anulación, eh, prevé algunas, algunos elementos eh, que remiten a normas del debido proceso en el derecho interno, lo cierto es que las organizaciones que hacemos parte de la red hemos identificado graves violaciones al debido proceso. En primer lugar, una indebida notificación de los autos de inicio, pero también de los actos administrativos de fondo. Las personas se están enterando de que su cédula ha sido cancelada porque los detiene la policía en la calle y les dice su documento está cancelado por falsa identidad, o porque les interrumpen un tratamiento médico porque han sido desafiliados de las entidades prestadoras de salud, o por ejemplo, porque van a salir al aeropuerto y eh, son detenidos y les dicen su cédula está cancelada. De manera que eso impide el ejercicio del derecho a la defensa, así como la posibilidad de subsanar posibles falencias en el registro. Luego, es importante destacar que el artículo décimo de esa resolución establece que contra el acto administrativo que anula el registro civil, proceden los recursos de reposición y o apelación. Pero estos son recursos que, si bien los resuelve un funcionario distinto, los resuelven al interior de la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque esta es una entidad autónoma que no tiene eh, un superior jerárquico. De manera que eh, hay una violación del principio de doble instancia. La otra cosa que les quiero mostrar, y a continuación se las enseñaré, es que los actos son masivos en su mayoría. Es decir, tenemos actos administrativos con grupos de 50 personas y que están inmotivados. Es decir, únicamente la registraduría se limita a citar la disposición de un artículo de un decreto de 1970 de manera abstracta, sin señalar caso a caso cuáles fueron esos documentos que presuntamente faltaron y por los cuales se están anulando estos registros. Y por último, decir que la cancelación de la cédula se está haciendo antes de que el acto administrativo quede ejecutoriado o la decisión en firme, cosa que conlleva a unos gravísimos impactos de los cuales les va a hablar eh, mi co colega María Camila Vega. Sin embargo, les quiero mostrar muy brevemente una, unas partes de un acto administrativo que hemos censurado porque tiene... Eh, datos sensibles de personas a las que hemos atendido, pero aquí pueden ver una parte de estos listados de 50 personas en donde únicamente la, registra, la registraduría se limita a citar la causal número 5 de este artículo sin que exista eh, mayor motivación. Muy buenos días, presidenta y honorables comisionados y comisionadas, agentes del Estado y demás presentes en la audiencia. Mi nombre es María Camila Vega y represento a la Federación Nacional de Personerías de Colombia. A continuación proyectaremos un video en el que pretendemos mostrar tres testimonios de personas que han sufrido una vulneración de derechos a raíz de la medida. Hola, mi nombre es Astrid Torre. Eh, soy nacida y criada en Venezuela. Eh, bueno, mis padres son colombianos y ser colombiano me dieron la, me dieron la cédula. La nacionalidad colombiana, este hace 10 años estoy aquí, me casé, tengo tres hijos, tuve un problema con mi cédula colombiana. Este, fui a mi tercer control de embarazo y cuando llego al puerto de salud me dicen que la EPS me desactivó, que ya no me pueden atenderme ahí. Y yo, como así? Si aquí me están atendiendo. No, no podemos, ok. Este me acerqué a la notaría, a la registraduría, y me dijeron que me desactivaron la cédula. Este, le pidieron una explicación que por qué lo hicieron, que qué pasó si mi cédula tiene 10 años. O sea, yo llorando, yo, mejor dicho, estaba era que, me, bien estresada, embarazada, ya que hacía la luz, estaba estresada. No se la cédula, sino que hace otro procedimiento de eso, eso, es muy complicado, es que en menos está costoso. Además, el peligro porque para viajar eso es Para uno ir hasta allá, también me toca ir otra vez a hacer esos papeles que la registradora me estaba pidiendo, era complicado Y además, al volver a Colombia, iba a volver a sacar otra vez documentos con mi nombre de una escuela. Entonces, para mí no me iba a gustar porque yo en Colombia me cambié el nombre. Y pues, porque me siento mujer y pues me quería cambiar el nombre de mi documento de registro eso así, yo fui a la mi la me hicieron así no, eso no, me dicho dicho mal servicio, a la, ¿la abría, pero pues bueno, entonces el chico, pues me hizo tan jubia, horrible horrible, que, que si yo era colombiana, yo me dije que sí, que yo era colombiana, obviamente, eso es diferente, de mi caso es el tuyo es único, yo le digo, ¿por qué? me dice, pues porque tú te cambiaste el nombre, y yo le dice, ¿tú conoces de asesoría de abogados y yo Yo nada, yo quería llorar, yo quería, mejor dicho, quería morirme en ese momento. Soy Gabriela Arena, soy Colombo Venezolana, directora de la Fundación TAP y una de las 43.000 personas afectadas por la decisión de la Registraduría Nacional de cancelar nuestras cédulas de identidad. Desde el mes de febrero coordino un equipo que ha atendido a más de 5.200 personas cuyas cédulas han sido canceladas. La inmensa mayoría de esas personas cumplieron con todos los requisitos legales para su registro cuando llegaron a Colombia. Tienen sus documentos en línea, son hijos e hijas de colombianos y por lo tanto tienen el derecho a la nacionalidad. Pero a pesar de esto, han perdido derechos fundamentales como el acceso a la salud, incluso personas que tenían que recibir su tratamiento para el cáncer, diálisis, se han visto aislados de las EPS. Continuando con mi intervención, me referiré en primer lugar a los mecanismos que han utilizado las personas afectadas con la medida para retrotraer sus efectos. Después, expondré cómo la medida de anulación de registros civiles y cancelación de cédulas tiene un impacto diferenciado en los derechos humanos de las personas y cómo esto se agrava cuando existe una vulnerabilidad precedente. Posteriormente, me permitiré referir al petitorio. De la mano con lo que señaló mi colega Laura, la medida constituye no solo una violación del debido proceso, sino también una privación arbitraria del derecho a la nacionalidad. La falta de notificación personal y la forma en la que las personas se enteraron impidieron que las personas ejercieran los recursos adecuados de manera oportuna, por lo que se activaron tres alternativas jurídicas. Por un lado, algunas personas interpusieron recursos de reposición, aunque fueran extemporáneos. Otras solicitaron la revocatoria directa de las resoluciones a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y esto es particularmente preocupante porque la revocatoria directa no constituye un recurso y además es una facultad que tiene la Registraduría, por lo que una posible respuesta pertenecería únicamente al arbitrio de la Registraduría. De otra parte, un tercer grupo interpuso acciones de tutela y desde la red y especialmente en los casos que hemos llevado desde la Federación Nacional de Personerías, hemos evidenciado que la registraduría apenas se entera del autoadmisorio de la acción de tutela, en un promedio de cuatro días procede a emitir una resolución de revocatoria directa parcial. Esto no es una medida suficiente para retrotraer los efectos de la medida, especialmente al ser una medida que afecta aproximadamente a 42.000 personas que se encuentran en el territorio colombiano. De otra parte, la medida adoptada por el Estado colombiano ha generado distintos efectos en el acceso a derechos de personas provenientes de Venezuela, no solo el derecho a la nacionalidad, sino también, por ejemplo, destacamos que hay una suspensión en el acceso al aseguramiento en salud, hay una puesta en peligro del ejercicio del derecho a la educación y por... Por ejemplo, también en el derecho a la circulación, porque ante la inexistencia de un documento válido para demostrar la nacionalidad o la situación migratoria regular, en el caso de una detención policial, las personas se encuentran en riesgo. Además, acabamos de terminar una época electoral en la que estas personas no pudieron ejercer su derecho al voto. Y ha habido otras dificultades, como por ejemplo en el derecho al trabajo e incluso en la posibilidad de hacer trámites cotidianos como acudir a un banco, solicitar un pasaporte, entre otras. Esto es particularmente grave en el caso de las personas que tienen una situación de vulnerabilidad precedente, como es el caso de, las, de los pacientes de enfermedades catastróficas, como cáncer, insuficiencia renal o VIH, o las personas en situación de discapacidad, las personas gestantes o las personas trans, que requieren una, una atención en salud prioritaria y han sido afectadas por esta medida debido a que fueron desafiliados y desafiliadas inmediatamente del Sistema General de Seguridad Social en Salud cuando les fue cancelado su documento. Adicionalmente, esta honorable comisión ha señalado que la privación de la nacionalidad está prohibida cuando el resultado sea convertir a una persona en apátrida. Y desde la Red de Litigio Estratégico en Migración, hemos identificado que la cancelación de documentos de identidad genera que las personas se encuentren o en una situación migratoria irregular, que además se agrava por la imposibilidad de acceder a la medida de regularización contemplada en el Estatuto de Protección a Migrantes Venezolanos, sino también, por ejemplo, en el caso de niños, niñas y adolescentes nacidos en Venezuela y cuyos padres contaban con la nacionalidad colombiana, ya que al ser esta privada para sus padres, pues esto genera un riesgo para la inscripción de sus hijos o para el reconocimiento que ya existía de la nacionalidad de sus hijos. Por todo lo anterior, honorables comisionados y comisionadas, la medida de anulación de registros civiles de nacimiento y cancelación de cédulas es arbitraria porque, en primer lugar, su procedimiento se basa en una norma expedida con posterioridad al reconocimiento de la nacionalidad. En segundo lugar, es discriminatoria porque afecta a las personas nacidas en el extranjero que realizaron su registro de manera extemporánea sin ningún fundamento. Tercero, es violatoria del debido proceso al no ser realizada de manera individual, al realizar una indebida notificación, no permitir el derecho de contradicción y no estar debidamente motivada. Cuarto, genera o puede generar un riesgo de apatridia a los hijos e hijas de padres y madres que sufrieron la anulación y cancelación de documentos, ya que su nacionalidad precisamente depende de la suerte que corren sus padres. Y por último es desproporcionada porque fue tomada a pesar de existir otros mecanismos menos lesivos que permitieran al Estado alcanzar el fin legítimo que podría ser o el reconocimiento de la nacionalidad o una verificación sobre el mismo, pero que bajo ninguna circunstancia podría generar el riesgo de una violación de derechos a la nacionalidad, personalidad jurídica, buen nombre, identidad, integridad personal, al voto, por ejemplo, a la educación, a la circulación y residencia, entre otros. Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Comisión que en el marco de sus funciones, primero solicite al Estado colombiano la creación de una mesa de trabajo que tenga por objeto determinar las vías idóneas a través de las cuales se restituyan de manera inmediata los derechos conculcados, Y en segundo lugar, que facilite el diálogo con el Estado colombiano ofreciendo la asistencia técnica necesaria para llegar a una pronta una pronta solución, perdón, en el marco tanto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como de los estándares interamericanos aplicables. Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias a las representantes de la sociedad civil. El Estado tiene la palabra por 20 minutos. Gracias, comisionado. Señores comisionados y miembros de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana, señores peticionarios y demás participantes en la presente reunión. Agradezco en nombre del Estado colombiano la invitación a participar en esta audiencia pública que el Estado concibe como un espacio más para continuar al diálogo respetuoso y constructivo con la Comisión Interamericana. Quisiera iniciar subrayando que Colombia ha configurado en los últimos años su política migratoria como un país de origen, tránsito, destino y retorno. Sobre este punto quiero destacar las medidas adoptadas por nuestro gobierno con las cuales se honran los principios constitucionales y compromisos internacionales. En primer lugar, promulgamos en el 2021 la política integral migratoria que dispone de un marco legal con medidas para mejorar y dignificar la calidad de vida, no solo de los colombianos que viven en el exterior y de los que deciden retornar, sino también de los extranjeros que llegan al territorio nacional, especialmente de nuestros hermanos venezolanos que se vieron obligados a salir de su país en busca de una vida mejor. En segundo lugar, se destaca el programa Primero la Niñez. En el año 2019, la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la resolución 8470 de 2019 como medida excepcional y temporal para otorgar la nacionalidad de oficio a los niños venezolanos nacidos en el territorio colombiano desde 2015 y quienes se encontraban en riesgo de apatridia. La implementación de esta medida ha beneficiado aproximadamente a 70.000 niños y niñas venezolanos a la fecha. En tercer lugar, el 8 de febrero del 2021, Colombia anunció la creación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que constituye un mejoramiento de la gobernanza global de las migraciones y establece el permiso de protección temporal como medida para la regularización de los migrantes en el país. Este documento de identidad habilita a los migrantes venezolanos a permanecer de forma regular en el país por 10 años, permitiéndole acceder a la institucionalidad en materia de educación, seguridad social y salud, pensión, productos o servicios con entidades financieras, convalidar títulos profesionales, tramitar tarjetas profesionales, ingresar y salir del país, suscribir contratos laborales y acreditar su estado migratorio ante las autoridades del país. El 13 de mayo de 2022, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia ha vinculado en el marco de este estatuto a más de 1.8 millones de migrantes venezolanos, quienes tienen la posibilidad de acceder a los servicios básicos que brinda el Estado en igualdad de condiciones asegurando el disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales. En este contexto general, permite entender los esfuerzos del conjunto de la institucionalidad en materia de garantía de los derechos para las personas en situación de movilidad y asimismo configura el marco global en el que se marcan las medidas adoptadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil en materia de revisión de la legalidad de los documentos y registros de nacimiento. Para explicar en concreto lo realizado por el Estado colombiano, cedo la palabra a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todas las personas intervinientes, señores comisionados y a todas eh, las la sociedad civil que interviene en este propósito eh, de establecer sobre la situación del derecho a la nacionalidad de personas en situación de movilidad humana en Colombia. Hay un aspecto muy importante que debemos tomar en consideración partiendo del criterio de la Constitución Política de Colombia y desde el punto de vista del respeto del derecho internacional. En ese aspecto debemos tomar en consideración un principio universal de territorialidad de la ley que se ha entendido como esa posibilidad que tienen los estados para aplicar las normas de su ordenamiento legal dentro del territorio o bajo su dominio sin interferencia alguna de otros estados. Sin embargo, en el artículo cuarto de nuestra constitución política, en el inciso segundo, se advierte que es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Para finalmente, eh, para los aspectos relacionados con este encuentro. Aludir al artículo 93 de nuestra Constitución, en donde se advierte que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Y es ahí donde viene la figura de la postilla. Justamente esta figura certifica que la autenticidad de los documentos para que surta plenos efectos legales en un país hace necesario que quienes se hicieron parte de la Convención sobre la Abolición de Requisitos de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros del Haya de 1961, acogido por la legislación colombiana a través de la Ley 455 de 1998, 98, tengamos en el Código General del Proceso que los documentos otorgados en el extranjero para que tengan validez y el alcance que corresponde y cumplan la exigencia de legalidad es necesario que se encuentren debidamente apostillados. Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionarios de este o su intervención se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. De manera que nosotros entendemos que los documentos que cumplen los anteriores requisitos se entienden otorgados conforme a la ley del respectivo país y como consecuencia nosotros los acogemos con el respeto que corresponde esa expresión del país extranjero con respecto a la información contenida sobre las personas que en este caso fijan su identidad en el lugar donde nacen, en el país extranjero de donde tienen origen. Es importante tomar en consideración que una cosa es la política de migrantes y otro completamente distinto los aspectos relacionados con su inscripción en el registro civil de nacimiento. Ese registro civil exige, impone unas condiciones. No es el registro de nacionalidad, es el registro civil de nacimiento. Y sobre este aspecto es muy importante que sobre el estatus migratorio podamos advertir aspectos que en Colombia se tiene vigente el Estatuto de Protección Temporal para los Ciudadanos Venezolanos. Nosotros entendemos mejor que nadie la situación especial de nuestros eh, eh, hermanos venezolanos. Son personas a quienes Colombia ha tratado con la mayor consideración, la mayor humanidad, la mayor eh, sentimiento de aliviar la difícil situación por la que pasaron en su país de origen. Es por eso que esta, este Estatuto de Protección Temporal para los Ciudadanos Venezolanos es excepcional. No es para todas las personas del continente ni de la región, es exclusivamente para los venezolanos, para nuestros eh, eh, eh, hermanos venezolanos. Se trata de un proceso humanitario que beneficia a 1.8 millones de venezolanos en territorio nacional colombiano que contarán con este Estatuto de Protección Temporal por 10 años, de tal manera que puedan hacer parte con legalidad de la actividad productiva del país, acceder a bienes y servicios y toda suerte de derechos, con excepción de los políticos, a elegir y ser elegidos. Este permiso de protección temporal ha dado lugar para que inmigrantes venezolanos tengan 720 mil 113 documentos que les permiten circular por el territorio nacional colombiano y obtener los servicios de salud subsidiados y tener todos los beneficios que les representa como personas que en tránsito en Colombia tienen derechos que el propio Estado colombiano le ha conferido. Pero también tenemos unos casos tan especiales para los menores que son los únicos en situación de apatridia, que son los venezolanos en tránsito irregular, pero con descendencia nacida en Colombia. Esos hijos nacidos en Colombia, hijos de padres venezolanos, se hicieron parte del Plan Primero La Niñez, que tiene a más de 75.400 niños definitivamente beneficiarios y como consecuencia de ellos se entiende su inscripción en el registro civil de nacimiento como hijos de padres venezolanos, sí pero nacidos en Colombia y como consecuencia ellos son beneficiarios de todo lo que representa esa condición para el sistema general de salud, el sistema educativo y todos aquellos que a un colombiano por nacimiento de acuerdo a la constitución se le confiere, se le concede solamente para hijos de padres venezolanos, el programa de Primero la Niñez. De manera que ha sido generoso el gobierno nacional en sus políticas de Estado, pero además es muy importante destacar que venezolanos con nacionalidad venezolana, hijos de padre o madre colombianos, con el cumplimiento de requisitos legales, fueron inscritos desde el año 2015 en el Registro Civil de Nacimiento Colombiano 550,159 mil debidamente inscritos, cumpliendo con los requisitos que establece la ley. De manera que no ha sido desatendido de ninguna manera quienes cumplan con los requisitos porque efectivamente el mayor número de esos 550 que son más de 520 mil, cumplieron con los requisitos que la ley les impone para obtener la nacionalidad desde el punto de vista de su inscripción en debida forma en el registro civil. Eso suman 550.159. Pero es importante, siguiente, tomar en cuenta que los medios de comunicación desde el año 2013 a 2015 se han encargado de difundir noticias a través de los cuales Grupos de delincuentes organizados amparados en la necesidad de estas personas migrantes les ofrecían tramitar ilícitamente con documentos falsos el registro civil de nacimiento colombiano base para la expedición de las cédulas de ciudadanía. El mayor número de personas comprometidas en esta práctica criminal, sí, efectivamente son de origen venezolano, por la diáspora, por el número gigante, enorme de, de personas que se trasladaron al territorio nacional colombiano, pero también hay nacionales nacionalidades de otras partes, como sujetos de origen sirio-libanés, cubano, dominicano, mexicano, chino, también venezolanos, que obtuvieron ilícitamente la cédula de ciudadanía y pasaporte colombianos y fueron capturados en, estados, en los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, en Francia, en España, en Italia... En otros países, como responsables de actos de terrorismo, narcotráfico y trata de personas, no solamente eran personas nacidas en Venezuela. También eran personas nacidas en otras partes, en otros lugares, que también se encontraban beneficiados de obtener documentos colombianos de manera irregular. Hay que tomar en cuenta que adicional a los titulares de pasaportes colombianos, pueden visitar estos colombianos. Estas personas con cédula de ciudadanía y con pasaporte pueden visitar países miembros del acuerdo Schengen sin tener que solicitar una visa, lo cual aplica a los visitantes colombianos que van a Europa a estancias cortas, no mayores a 90 días, razón que resultaba aún más atractiva para que los delincuentes gestionaran documentos colombianos con fraude a la ley y, como consecuencia, generar nacionalidades colombianas falsas en un proceder criminal que atenta gravemente contra la seguridad nacional. Sin embargo, se hizo una valoración en sede de la Registraduría Nacional de, de, del Estado Civil a través de la Dirección Nacional de Registro Civil, tal como lo faculta la Constitución y la ley. Y se hizo la revisión de 296,155 registros civiles de nacimiento bajo la siguiente delimitación. Primero, que fueran expedidos extemporáneamente a mayores de 18 años. No se afectó el registro civil de nacimiento de un solo menor de edad. Nacidos en país extranjero, hijos de padre o madre colombiano, titulares todos, sin excepción de la nacionalidad del país de origen. Y tercero, que con ese registro civil de nacimiento hubiesen tramitado y expedido cédula de ciudadanía. Siguiente, el resultado el mayor número que pudimos encontrar nosotros es justamente de personas nacidas en Venezuela, afectados con documentos irregularmente obtenidos, y como consecuencia de ellos tenemos 25,439. Esos fueron los únicos que se vieron afectados con la vigencia del documento Registro Civil y Cédula de Ciudadanía. Pero también encontramos colombianos. Y cuando digo colombianos, eran personas que nacieron en otras partes y manifestaron ser colombianos para obtener ilícitamente documentos diciendo que habían nacido en Colombia, a través de los mecanismos que la propia ley dispone para que las personas extemporáneamente puedan hacerse inscritos en el registro civil. Y efectivamente lo consiguieron. Y nosotros pudimos establecer que se trataban de documentos obtenidos de acuerdo al protocolo de registro que se analizó uno por uno de manera irregular. Pero también tenemos ecuatorianos personas nacidas en los Estados Unidos, en España, Cuba, República Dominicana, México, Panamá, Costa Rica. De esos 296.155, este fue el resultado que nos dio el trabajo que se cumplió de depuración del Archivo Nacional de Identificación y el Sistema de Información de Registro Civil. Siguiente. En efecto, se verificó durante cinco meses cada uno de los documentos sobrantes en los protocolos de registro civil de nacimiento autorizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil y las notarías del territorio nacional, y se comprobó que algunos de ellos fueron obtenidos con documentos irregulares. Miles de autenticaciones con apostillas falsas en las que se suplantó al titular del documento para engañar al funcionario de registro. Es así como se aportaban copias de registro de nacimiento extranjero y le anexaban una autenticación o apostilla que pertenecía a otra persona diferente al titular del registro. Ese acto ilícito genera la nulidad formal de la actuación. Sumado a lo expuesto, fueron también expedidos registros civiles de nacimiento colombianos a venezolanos con información de padres. Colombiano sin información, pero al verificar los datos sobrantes en el protocolo de registro, resultó claro que fueron extendidos en el documento de origen venezolano, con filiación paterna y materna perfectamente detallada como nacidos en Venezuela, con cédula de identidad venezolana, pero en el texto de registro hicieron manifestaciones contrarias a la verdad. En materia de Estado Civil y dentro de las características básicas, este no se adquiere por prescripción la posesión del Estado civil, aunque sea muy prolongada, no da lugar a la adquisición de ese Estado civil, especialmente cuando se obtiene bajo la realización de actos delictivos. De los 550 mil 159 colombo-venezolanos, hijos de padre o madre colombianos, debidamente inscritos en el registro civil de nacimiento, solamente el 4.6%, 25 mil 439, decidió acudir al engaño a la trampa, al delito, a tramitar con comportamientos ilícitos el documento registro civil que consecuentemente trajo la nulidad del registro y la cancelación de la cédula de ciudadanía. Siguiente. La delimitación de los registros civiles de nacimiento extemporáneos autorizados a extranjeros hijos de padres colombianos, padre o madre, que fueron materia de investigación, se cumplió durante cinco meses con examen de antecedentes de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias vigentes, como lo faculta al Director Nacional de Registro Civil expresamente el Decreto 10.10 -10 de 2000. Concluida la gestión, se cumplieron tres formas de notificación a personas que jamás aportaron ningún tipo de dato que nos permitiera hacer una notificación diferente a los edictos, que es también legítima y se encuentra debidamente regulada en la ley. Y así lo hicimos, se hizo personalmente a quienes se pudo y por edicto, para ofrecer soluciones oportunas a estas personas que estaban siendo investigadas, a las cuales se les fueron atendidas hasta el momento de conocer la ejecutoria del acto administrativo de nulidad, y cuando fueron conocidas esas personas, se les convocó para que luego de tener esa afectación en su registro civil y cédula de ciudadanía, pudieran ser inscritas nuevamente, siempre y cuando cumplieran con los requisitos de ley. Si usted cumple con los requisitos, si ese documento que usted presentó de manera irregular, si esos datos que se presentaron falsos que no correspondían a la verdad, usted los corrige y se inscribe nuevamente. Así lo hicieron más de 520 mil colombo-venezolanos, pero 25 mil no lo hicieron, y esos 25 mil... Utilizaron otros medios que no son admisibles desde el punto de vista de lo que representa para el Estado hacer el ejercicio y observar con rigor el manejo de la disposición correspondiente. Finalmente, el hallazgo de una cifra inferior al 8.5%, 25,439 venezolanos, del total del trabajo investigativo, 295,000 996 mil 155, en los que se prueban conductas ilícitas debidamente denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación, evidencian que se trató de un trabajo de depuración del sistema de información de registro civil y del Archivo Nacional de Identificación, totalmente ajustado a los procedimientos creados específicamente para su ejecución. Finalmente, y sobre este, los resultados están dados para que nosotros podamos brindar toda la ayuda y colaboración que esté a nuestro alcance para que las personas puedan obtener de manera legítima y legal con ajuste a la ley que es lo que me corresponde a mí en registro, porque los aspectos relacionados en materia de migración son asuntos de políticas que no tienen que ver con la inscripción en debida forma en el texto del registro civil de nacimiento. Finalmente, la registraduría ha atendido hasta hoy Todas las peticiones, no importa la vía por la que nos lleguen, solicitudes de revocatoria directa, derechos de petición, acciones de tutela, a todas las personas se les atiende con el máximo rigor para aliviar su situación, siempre y cuando cumplan con el rigor que establece la ley para el efecto. Eh, con esto termina el Estado por parte de la Registraduría Nacional. Eh, muchas gracias eh, por la intervención y el respeto del tiempo. Eh, vamos a iniciar eh, con la participación de la Comisión Interamericana y en primer lugar le voy a dar la palabra al relator Jorge Hernández, el relator de País y de Movilidad Humana. Adelante. Gracias, gracias Presidenta y saludo con mucho afecto a la representación del Estado y también a las eh, organizaciones de la sociedad civil que han traído este tema a nuestra atención. En lo particular me resulta un tema de extrema preocupación. Es un, un tema que ha sido traído a nuestra atención ya hace tiempo y que la, la, la comisión consideró importante eh, poder conversarlo con ustedes en nuestra audiencia para poder conocer las razones que motivan esta decisión administrativa de revisar los registros de inscripción y, más importante, cuáles son los remedios al alcance de las personas afectadas. Tengo que empezar por señalar que en la comisión hemos eh, valorado, hemos encomiado eh, la política migratoria que ha seguido el Estado de Colombia, eh, específicamente con el estatuto este, temporal, eh, que como aquí bien se ha dicho, ha beneficiado a 1.800.000 eh, este, personas eh, colombianas. Pero aquí estamos hablando, y, se ha, y nos ha quedado muy claro, de otra, de otra situación que tiene que ver con la anulación de registros de, de, de, de ciudadanía, eh, registros de cédulas de identificación que están afectando la vida de alrededor de 43 mil personas. Lo primera, eh, cosa que me, que me, la primera cuestión que me viene a la, a la mente al escuchar al director del Registro, del registro Nacional es, es poder saber si efectivamente el registro llevó a cabo una revisión de 500 mil expedientes, uno a uno, para finalmente determinar que un universo de alrededor de 40 mil eh, eran, eran expedientes que habían sido mal integrados. Y segundo y más importante, creo que aquí el punto se llama debido proceso, las garantías judiciales que están contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana y que la sociedad civil aquí ha manifestado. Lo que resulta muy importante es saber si estas cancelaciones de las cédulas no resultaron arbitrarias y que, y que estas fueron realizadas conforme a derecho, es decir, que hubo una notificación personal del procedimiento administrativo de cancelación, pero que también se, se otorgó a las personas el derecho a la defensa y de esta suerte la decisión pudiera haber sido eh, este, eh, eh, revisada. Una segunda pregunta entonces es de este universo de 25 mil personas, si, si, si registré bien, 8% del, del, del universo de personas este, nacidas en Venezuela, eh, si, eh, de, cuál, de este universo la las decisión de cancelación ha sido revocada, y si ha sido revocada por la vía administrativa o si ha sido revocada por la vía judicial. Una tercera este, pregunta que me surge es saber cuál es el procedimiento que tienen las personas afectadas hoy en día a su alcance, sobre todo cuando eh, no fueron notificadas en tiempo y forma. Y aquí eh, abordo un último, un último tema que tiene que ver con una carga desproporcionada, que es el requisito de la apostilla. Eh, nos queda muy claro que por la situación por la que pasa Venezuela, y, en el, y, y toda vez que Colombia y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas y entiendo que tampoco consulares, ¿cómo podrían las personas afectadas en estas condiciones obtener apostillas cuando la propia, eh, eh, las propias decisiones del Tribunal Constitucional han dado la posibilidad de recurrir al, a la declaración de dos testigos en lugar de la apostilla? Entonces, esa es la tercera pregunta. Creo que es lo más importante en esta conversación, es saber cuáles son los caminos, los recursos que tienen las personas afectadas para recuperar la cédula de identidad hoy por hoy cancelada Gracias, presidente. Muchas gracias, relator. Le doy la palabra al primer vicepresidente, comisionado Estuardo Ralo. Muchas gracias, presidenta. Muy buen día. Un saludo a las organizaciones, al Estado. Eh, una situación compleja que, lamentablemente, tiene una afectación continuada en vulneración de derechos y que, no, que nos preocupa. Eh, yo tengo una, una pregunta y es que cuando se habla de la anulación de los registros civiles y cancelación de las cédulas, la afirmación de la sociedad civil es que fue un acto arbitrario. Eh, el Estado cuando interviene indica que eh, se procedió de esta manera o que en algunos casos eh, se dio por presentar documentos, digamos, fraudulentos o que fueron obtenidos porque se sorprendió en su buena fe a las personas. Entonces la pregunta sería si estas cancelaciones o anulaciones de registros en todos los casos obedecen a una situación de una anomalía de los documentos o, o hay un error o se cometió algún error en algunas de esas anulaciones. Y el otro aspecto es cómo resolverlo. Es decir, a veces existe una rigidez normativa o administrativa y si ya se tiene ubicado un número de personas afectadas y el mismo Estado señala que, que lamentablemente existen al margen de la ley personas que sorprenden en su buena fe a otras con documentos y no hay posibilidad de habilitar un procedimiento extraordinario, rápido, eh, que permita solventar esta situación a efecto de detener la afectación de los derechos de las personas. Esa sería la siguiente pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra a la comisionada Rosemena. Gracias, presidenta. Eh, muy buenos días a todos y todas. Mi reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil por asumir esta, esta lucha, una situación compleja, difícil, eh, donde, como bien, bien apuntaban, no solo es el tema migratorio o el tema del registro civil, es el tema de todos los derechos que están siendo afectados a tanta gente por estas circunstancias. Entonces, gracias a, a, a la sociedad civil por ello, eh, a las personas que dieron sus sus testimonios, efectivamente también nuestro reconocimiento, porque, porque es la prueba efectivamente de, de todo por lo que se atraviesa en circunstancias como estas. A la representación del Estado también mi, mi reconocimiento y quiero partir precisamente de eh, los, los planes, la atención, de los hermanos venezolanos por parte de Colombia, asunto que la Comisión Interamericana ha destacado en distintas oportunidades, y hago eh, una especial mención al reconocimiento de niños, niñas y adolescentes en esta medida que el plan de Niñez Primero, o Primero la Niñez, eh, se logró, efectivamente alcanzar. Sin embargo, la realidad de lo que puede representar precisamente para los padres y madres de esta niñez, eh, la situación de la cancelación de sus, eh, de sus do documentos de, de, de identidad. Eh, y, y, y hago eco de lo planteado por el comisionado Joel y también por el comisionado Estuardo en el sentido de la evaluación que se puede hacer de, la, de las exigencias desproporcionadas en razón precisamente de esa misma condición trágica en la que está viviendo toda la población eh, migrante de venezolanos o de colombianos que han estado en esta, en esta circunstancia y que eh, se nos decía por parte del Estado en la intervención de la, de la, de la primera intervención que hay una, uh, uh, un, propuestas de, de, de mesas de diálogo para buscar precisamente formas de, de atemperar esas exigencias que pueden efectivamente por desbordar la propia capacidad de las personas que están demandando estas respuestas. Entonces, eh, mi, mi, mi, mi, mi ubicación en esta, en esta audiencia es eh, muy importante, muy compleja, con mucha información que, que nos permite precisamente identificar esta realidad. A mí me gustaría tener, eh, si, si ustedes manejan eh, esta, esta información eh, desglosada por, por, por categorías de personas, de edad, y nos gustaría tener precisamente esta precisión de información eh, para la valoración de lo que esto implica para cada grupo, para cada sector y sobre todo estos grupos con, con especiales vulnerabilidades que su situación se hace todavía mucho más grave. Eh, esa es mi, mi, mi precisión y, y mi llamado a buscar fórmulas para poder atender una situación de crisis humanitaria que implica para todo este grupo de miles de personas, porque cuando hablamos de miles de personas, la situación eh, eh, se, se, se, se agiganta, la problemática. Bueno, eso es, Presidenta, gracias. Muchas gracias. Eh, en este momento yo quería eh, bueno eh, reconocer también la presencia del Estado y las medidas que se han dado, eh, que la Comisión ha valorado en su momento, y también agradecer a, a las representantes de la sociedad civil, y digo las porque creo que todas son mujeres, eh, que es muy disiente, como dicen en Colombia, eh, también por su trabajo y su presencia. En esa línea, eh, yo también me sumaba a, quería mejor dicho, eh, recordar los documentos que la propia Comisión ha dado, tanto en la resolución 2018, donde reconoce la situación crítica de, la, de las personas venezolanas, porque no es cualquier migración los principios interamericanos de la resolución 4-2019, y también la guía práctica y el, el, el, el informe que hicimos sobre el tema de debido proceso en esta situación particular. Y en esa línea me sumo a lo que plantea el comisionado Hernández sobre el tema de la postilla. Si bien hay requisitos que son necesarios siempre en estos procedimientos, hay una situación humanitaria adicional a considerar. Eh, también creo importante, tal como lo ha pedido la comisionada Semena tanto en los datos de la sociedad civil como del Estado, si puede haber un desglose para saber eh, todas las categorías y poder identificar grupos en situación, adicionalmente a la migración venezolana en situación particular de discriminación histórica. Me preocupa sobremanera el caso de, de los riesgos, por ejemplo, que pueden sufrir las personas cuando se les quita esta, esta cédula, este reconocimiento, estoy pensando en las personas gestantes, por ejemplo, o casos que nosotros identificamos en apoyo con ACNUR en el tema de desalojos donde las mujeres venezolanas eran sometidas a, a violación sexual para poder mantener la vivienda, ¿no? que son casos en toda la región. Entonces quería saber esta situación particular, si me las pueden detallar. Y también hago votos porque podamos tener una mesa de trabajo, de diálogo, donde más allá de toda esta información importante que nos dé el Estado, se puedan identificar esos casos concretos que la sociedad civil sí viene trabajando para poder depurar cuáles son aquellos casos que el Estado ha señalado con elementos fraudulentos, pero cuáles son aquellos casos concretos en los que se ha visto una situación compleja. Le pregunto a la eh, Secretaria Ejecutiva Adjunta, María si ¿tienes preguntas? No, la relatora Redesca Soledad, Gracias, presidenta. Muy brevemente para mani manifestar la preocupación por el impacto que, que esta medida tendría precisamente en los, en los DESCA de la población afectada y, y pedir tanto a la representación del Estado como de la sociedad civil si pudieran profundizar en el impacto que la situación y la respuesta que se piensa dar desde el Estado ha uh, en cuanto al derecho a la salud, hemos escuchado cómo personas con cáncer, enfermedades catastróficas o sometidas a diálisis habían visto interrumpidos sus tratamientos y quisiera mayores informaciones eh, al respecto. También impactos económicos. Se, se, se mencionaba que, que habría personas que también habrían pedido el acceso a sus, a sus cuentas bancarias. Toda información que nos puedan hacer llegar al respecto la, la agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, relatora. Entonces, le doy la palabra ahora a la sociedad civil por 12 minutos, luego el Estado por 12 minutos. Muchas gracias, comisionada. Bueno, primero eh, mencionar que, eh, retomando el, los casos de fraude que ha mencionado el registrador, eh, no se ha comprobado que esos casos de fraude eh, hayan sido, digamos, producto de la acción de las personas o de las 43 mil o 25 mil personas que se han visto afectadas por esta medida. Y en todo caso, esa situación no justifica o no ampara que no se efectúen eh, procesos que guarden correspondencia con las normas internas en los que se proteja el, eh, el derecho fundamental al debido proceso y que permitan que las personas confíen en el principio de confianza legítima en la administración y esto es muy importante porque eh, si bien pudiese existir una justificación objetiva y eh, razonable, es decir, el Estado persiguiera un fin legítimo con la medida, no guarda una, eh, una proporción no es una medida proporcional con los medios que se están utilizando que como logramos evidenciar en el transcurso de esta audiencia no guardan correlación con el principio del debido proceso y esto es muy importante porque en esa medida se ha afectado la presunción de inocencia de las personas yo eh, desde las organizaciones también consideramos que es una medida que ha criminalizado también a estas personas y, y, y que afecta directamente su situación eh, de movilidad humana al eh, saber o tener de antemano la noticia en que estas personas no fueron acusadas y tampoco fueron sentenciadas por ningún delito. Entonces, queremos posicionar estos argumentos para también señalar en segundo lugar que eh, estas medidas eh, someten a las personas a una situación de irregularidad eh, de su situación migratoria forzada, en las cuales las personas además ya no pueden acceder a una medida de regularización estándar como la que menciona el Estado al inicio de esta audiencia. Y dos, eh, que aún eh, creando el Estado otra medida de regularización migratoria, como se ha mencionado previamente por la Comisión en su jurisprudencia y específicamente en el caso de personas dominicanas y, y haitianas expulsadas para su República Dominicana, es importante mencionar que es un, eh, una violación al estándar que se proteja o se. Per, se eh, de prelación a estos procesos de regularización migratoria a una persona que tiene derecho a la nacionalidad eh, de un país. Eh, le doy la, la palabra a mi compañera Laura di para la continuación de la réplica. Muchas gracias. Eh, brevemente quisiera señalar en primer lugar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular en el caso de eh, las niñas Jan y Bosico contra República Dominicana, ha señalado que la privación de eh, la nacionalidad constituye además una falta de reconocimiento de la personalidad jurídica, lo que lesiona gravemente el derecho a la dignidad de la persona en la medida en que eh, no se le reconocen sus derechos ni por parte del Estado ni por parte de eh, particulares. En segundo lugar, quisiera enfatizar que si bien desde la sociedad civil reconocemos los esfuerzos del Estado colombiano en materia migratoria, en esta audiencia estamos haciendo referencia a personas que son nacionales colombianos como consecuencia de eh, la nacionalidad de sus padres de conformidad con el artículo 96 de la Constitución, de manera que eh, lo referente, digamos, a, a la condición de migrantes no es pertinente eh, para los argumentos que estamos planteando. Eh, en, segundo lugar, en tercer lugar, perdón, plantear que la propia Registraduría Nacional del Estado Civil, eh, por medio de una serie de versiones de la circular única eh, para estos procedimientos, había reconocido la dificultad eh, que existe para que la, las personas provenientes de Venezuela puedan acceder a la postilla y por eso había establecido eh, excepcionalmente un mecanismo para eh, reconocer a los testigos. Un poco el argumento que queremos decir es que esa excepción, si bien la circular única que contemplaba esa excepción ya no está vigente, pues sigue estando vigente un decreto de mayor jerarquía normativa que prevé la misma excepción. Y ya para finalizar y darle la palabra a mi colega María Camila Vega, quisiera señalar que la falsa identidad no es un delito. Eh, nos está pasando en los casos que hemos recibido en la clínica jurídica para migrantes eh, de la Universidad de los Andes y en las organizaciones que hacemos parte de la red, estamos viendo detenciones eh, por parte de la policía en donde confunden el delito de suplantación de identidad con falsa identidad, que no es un delito. Entonces, volvemos un poco a la presunción de inocencia y la necesidad de que se garantice el debido proceso. Ya para finalizar, y perdón, eh, quisiera mencionar muy brevemente un caso eh, eh, a la luz un poco de lo que mencionaba la comisionada eh, Yulisa Mantilla, y es que desde la Fundación TAP, eh, quienes eh, pudieron escuchar el testimonio de eh, Gabriela Arenas, eh, pues ella nos contaba de un caso de una persona que se quitó la vida Precisamente porque le congelaron las cuentas bancarias y no pudo pagar, seguir pagando la hipoteca de su casa y la constructora le quitó la casa. Estos son el tipo de impactos que estamos viendo, en donde a las personas, como un castillo de naipes que se cae, pues se le cae la vida que ha construido en Colombia como nacional colombiano. Continuando con nuestra réplica, quisiera llamar la atención sobre el caso de las personas que se encuentran en riesgo de apatridia, debido a que, aunque en principio esta medida no ha impactado específicamente el caso de los registros civiles de nacimiento y tarjetas de identidad de niños, niñas y adolescentes, sí hay un riesgo que surge para la inscripción en el registro, porque si ya los padres y madres de estas personas no cuentan con la nacionalidad colombiana, hemos evidenciado casos desde la Federación Nacional de Personerías donde no existe la posibilidad de realizar este registro ante la inexistencia de la nacionalidad de sus, de sus padres. Y por esto nos parece importante insistir en que se lleve a cabo esta mesa de trabajo, no solo para, para poder resolver esta, esta situación de manera inmediata, sino también teniendo en cuenta que ante un cambio de gobierno que va a comenzar en los próximos tres meses, es necesario abordar esta situación de manera previa, ya que es una situación que corresponde exclusivamente al Estado colombiano. Como pudimos evidenciar entonces en esta audiencia, eh, la sociedad civil ha demostrado que existió una privación arbitraria del derecho a la nacionalidad y que además esto ha impactado los demás derechos que ya hemos señalado y por esto reiteramos la necesidad de esa mesa de trabajo. Muchísimas gracias. Eh, Laura Cristina Perdón, muy brevemente quisiera añadir que desde la sociedad civil enviaremos un informe eh, más detallado en donde incluiremos además otras problemáticas relativas al derecho a la nacionalidad que hemos identificado y quisiera señalar que eh, como hacemos parte de la Clínica Jurídica para Migrantes hace parte de un programa de 27 universidades de todo el país en el marco de un programa de asistencia legal a personas con necesidad de protección internacional eh, que es de la Corporación Opción Legal y el ACNUR. Ellos sí tienen esa data un poco más detallada que puede dar información, sobre esos perfiles de vulnerabilidad y esa información también se la allegaremos a la, a la Comisión Interamericana. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, le doy la palabra ahora a la representación del Estado por 12 minutos. Sí, sí, no, gracias. Muchas gracias, comisionada. Eh, le doy la palabra entonces a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que responda a cada una de las preguntas que ha formulado la Comisión Interamericana y por supuesto anunciamos que remitiremos también por escrito la información complementaria que no alcancemos a responder en este momento y la que ha sido solicitada por los comisionados en esta audiencia. Muchas gracias. Eh, muchísimas gracias. Eh, es muy importante eh, advertir que la, el Estado colombiano eh, a través de su Cancillería y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, eh, expresa toda la solidaridad que un caso de esta naturaleza eh, mm, corresponde para que se puedan tomar las medidas que resulten más convenientes desde el punto de vista humanitario para todas las personas que se han visto eh, afectadas por circunstancias en las que pues por el número tan elevado de migrantes de Venezuela a Colombia pues hemos podido nosotros percibir es muy importante tomar cifras precisas en donde eh, manifiesta la sociedad civil que no tiene importancia o que no es trascendente o que es un aspecto que se trajo a colación aquí de manera eh, posiblemente eh, aventurada eh, eh, advertir sobre las políticas migratorias. Las políticas migratorias tienen que ver con el trato humanitario a toda la población migrante. Los aspectos relativos a la inscripción en el registro deben cumplir con unas exigencias. Las exigencias son no solamente de Colombia, sino de todos los países de la región. Y se observa y se exige el cumplimiento de lo que la propia ley advierte sobre ese contenido no por interpretaciones completamente equivocadas que se plantean acá, que se convalida eh, la intervención de testigos para el reconocimiento de personas nacidas en el extranjero para que así se pueda desatender la existencia o la exigencia de la postilla. Eh, para los colombianos nacidos en Colombia, hijos de padres colombianos, que se inscriben extemporáneamente, se exigen tres elementos. Un documento auténtico, si no lo tiene partida religiosa, si no la tiene dos testigos. Colombianos, exclusivamente colombianos. Para las personas nacidas en el extranjero se exige la apostilla. Y la apostilla es un documento que tiene que ver con un origen de acogida de la norma internacional, que sobre el particular a la entidad de registro se lo exige para que eventualmente se pueda hacer la vinculación. Muy importante para el comisionado que tenga en consideración que 520 mil personas colombo-venezolanos sí presentaron el documento apostillado tanto menores como mayores, 520 mil y de esos, más de 520 mil, 25 mil tienen comprometida la creación del registro de manera irregular, con documentos que presentaron de manera equivocada que se revisaron. Cuando el comisionado preguntaba que si habíamos revisado 500 mil, señor comisionado, le, le, le aclaro algo que es muy importante tomar en consideración este trabajo de depuración del Sistema de Información de Registro Civil más el Archivo Nacional de Identificación se hizo sobre 296,155 registros de todos, colombianos, venezolanos, de todas las personas extranjeras que hubiesen obtenido inscripción en el registro civil. Pero además, como lo advertimos nosotros, que hayan sido extemporáneos mayores de 18 años y no se afectó un solo menor de edad. Como segundo, que esas personas nacían en el extranjero, no solamente venezolanos, hijos de padres colombianos, hubiesen tenido la nacionalidad de origen, y que hubiesen pedido el registro civil, acreditando haber nacido en país extranjero. Y tercero, que con ese registro civil hubiesen tramitado cédula de ciudadanía y como consecuencia otros documentos. 550 mil fueron la totalidad de los colombo-venezolanos que se inscribieron en debida forma. Pero de todos, todos, todos, los extranjeros inscritos se revisaron 296 ,155, de los cuales encontramos que el mayor número con irregularidades era de población migrante venezolana. Pero no basta con que hubiéramos encontrado esto, sino los correctivos que hemos venido haciendo para que efectivamente las personas que se encuentren en esta situación particular puedan aliviar el inconveniente que ellos mismos generaron con documentos que formalmente formalmente establece el decreto 1260 de 1970 en su artículo 104 que son causales formales de nulidad. Cuando las personas presentan documentos que no corresponden a la verdad, pues lo que tienen que hacer es presentar documentos que sí correspondan a la verdad para hacer una nueva inscripción. Cuando la inscripción de registro no suscriben las partes intervinientes, pues la forma de corregirlo es con una nueva inscripción porque la que se hizo de manera equivocada hay que repetirla. Está formalmente iniciada en unidad. Formalmente viciado en unidad que no se encuentre debidamente identificados los otorgantes. Que, perdón, es que ese registro, como no están debidamente identificados, venga y me identifico en un momentico porque esa omisión se puede corregir poniéndolo ahí. No, se debe inscribir nuevamente. Son formalidades que exigen nuestra legislación vigente. No son arbitrariedades. Y como consecuencia, a las personas se les convocó. ¿Para qué? Para que efectivamente hicieran una nueva inscripción. De hecho, se conserva el número único de identidad personal. Como se conserva el mismo número, pues nosotros no tenemos absolutamente ningún inconveniente en, con una nueva inscripción que cumpla con lo que exija la ley, hacer y mantener el número de su cédula de ciudadanía. ¿Cuántas personas lo han hecho hasta hoy? 2.730. ¿Qué han hecho? Se han presentado a la registraduría con sus documentos debidamente acreditados por apostilla en donde diga: sí, yo presenté un documento, se lo hizo un tramitador, una persona, todos tienen una explicación. Perfecto. ¿Y nosotros qué hacemos? Restablecemos la vigencia de la cédula cancelada por falsa con una nueva inscripción que cumpla los requisitos de ley. Atención, un aspecto que con todo respeto les manifiesto. Una cosa son las políticas de migración y otra la legislación vigente y soberana de Colombia con respecto a la inscripción en el registro civil de sus nacionales. Y estos nacionales deben cumplir con unas exigencias que con muchísimo gusto podremos analizar en su momento a través de las mesas que se convocan acá para poder aliviar todo menos el delito todo menos el comportamiento irregular que presentó documentos que no corresponden a la verdad, como por ejemplo las personas que manifestaban tener una información que no correspondía de acuerdo a la verificación que hicimos sobre esos 296.155 registros de todos los extranjeros que tuvo el mayor número de venezolanos afectados y que con el transcurrir del tiempo, ofrecemos efectiva solución en un traslado respetuoso de complementariedad en el que nuestra legislación colombiana agota todas las posibilidades para que las personas que se encuentren en situación de dificultad puedan verse aliviados porque la propia administración responde a esas adversidades. Pero una cosa, y finalizo con esto, es... La incorporación de las políticas migratorias que sí tienen mucho que ver y otra cosa, la información que queda manifiesta en la inscripción del registro civil, registro civil que me corresponde a mí como director nacional de registro civil, establecer con rigor el cumplimiento de lo que nuestra legislación vigente exige. Muchísimas gracias. Eh, si culminó la representación del Estado, ¿cierto? Bueno, comisionada, con eso termina la intervención del Estado. Muchas gracias. Bueno, vamos llegando entonces al cierre de la audiencia eh, y solamente algunos comentarios finales. En primer lugar, eh, nuevamente agradecer a la representación del Estado por la presente y la información. Eh, y además agradecer que nos respondiera una de las cartas que nosotros enviamos pidiendo información. Esa respuesta del Estado es la mejor prueba de cómo al integrar un sistema interamericano de... Protección de Derechos Humanos voluntariamente cede parcialmente su autonomía para la protección de los derechos de las personas. Con lo cual la aplicación de la Convención Americana, de los protocolos y demás es algo que los estados acceden voluntariamente a ser parte. Eso en primer lugar. Eh, y sin duda también la Comisión eh, saluda y agradece a la representación de la sociedad civil, a cada una de ustedes, como digo siempre, no solo por estar aquí, sino por el acompañamiento diario que hacen a cada una de las personas que tiene que pasar por esta situación. Sin duda, eh, eh, todo menos el delito, por supuesto, ni el Estado, ni la sociedad civil, ni tampoco la Comisión Interamericana concederían una audiencia considerando que hubiera delitos de por medio. Eso es una aclaración adicional que nunca está de más. Dicho esto, agradezco nuevamente su presencia, mis colegas, el equipo de la Secretaría Ejecutiva, eh, a la sociedad civil, eh, ya hemos cerrado la audiencia, pero cualquier información o pregunta pueden ustedes comunicarse con nosotros, con nosotras y también el Estado. Y finalmente nos ponemos a disposición, como la Comisión Interamericana, como el organismo, un organismo principal de la OEA, eh, para poder apoyar con la cooperación técnica en cualquier mesa de trabajo, de diálogo que se pueda establecer. Yo creo que una mesa de trabajo y de diálogo nunca está de más. Pueden haber mucha claridad por un lado, pero creo que si vienen las organizaciones de la sociedad civil que representan a tantas personas, que hay casos en los cuales no hay claridad, nos ponemos a disposición para poder facilitar ese diálogo como es parte de nuestra función. Dicho esto, les agradezco nuevamente por la presencia, por el trabajo y quiero transmitir, porque sé que muchas personas que están pasando por este problema ahora, están viendo esta audiencia y queríamos desde la Comisión Interamericana expresarle nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro acompañamiento constante para, uh, para esta situación, ahora y siempre. Muchísimas gracias, declaro cerrar a la audiencia, que tengan muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias, un saludo.